Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepyntora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Como les había comentado ya, creo que en episodios anteriores, tenemos casi una caja entera de Pokémon, menos estos dos y este de aquí arriba, que los es, que me han venido del Poké Resort. Y creo que ya los enseñé una vez, que como pueden ver están todos, son de Tora y dice Origen Poké Resort. Este por ejemplo lo recibí al nivel 39 Le subí un nivel y se convirtió en Firou Este fue así, tal cual Este lo recibí al nivel 41 Le subí dos niveles Y se convirtió en Tucanon. El Scarmory. Eh, por supuesto todos Pintora, vale Después tengo Pyukumukus Tengo dos, tengo Este y este, este justamente Lo recibí hoy eh, Y nada Estoy pensando en cambiarlos Es decir, eh, este por ejemplo me vino a nivel 21 24, perdón, lo subí al nivel 31 para poderlo convertir en Magneton. Eh, estoy pensando en poder meterlos como parte del Nuzlocke. Más que nada, porque mira, aquí tengo 4, 4 Poliwag Ya lo convertí en Poliwyr Y tan solo es evolucionarlo Y claro, eh, yo qué sé ¿Para qué quiero un Suban al nivel 20 llamado Sax Gameplays? Cuando ya puede ser a lo mejor un crobat a nivel 45. Entonces, bueno, lo voy a dejar como... Lo he dejado como hashtag y en el Twitter de Sleepintora Y estoy simplemente a la respuesta. Ya en el siguiente episodio, pues ya miramos a ver qué se hace. Bueno, una vez esto, toca ir contra Nebulilla, que se ha convertido en un precioso Lunala. Y. Mm, se supone que tengo que capturarlo. Eh, no sé qué si sí, voy a tener que utilizar la. la super. La, la. Master Ball. O okay. qué. Pero. Eh, al menos sé con quién tengo. O quién. Con, con, con quién debería de empezar Ese. Ese combate. Más que nada porque tenía pensado empezar con. Con. Mi Mikyu. Pero creo que me va a pegar para el pelo, así que. Naita, mmm, Vamos a ponernos en la Pokémon Tura. sea si aún más rápido. Eh, está Rocío a la primera. Pero creo que Rocío a la primera tampoco es muy conveniente. Entonces. Tras pensarlo mucho. Upa. Tauros, por favor. Tras pensarlo mucho, yo creo que. El Pokémon indicado para empezar. Ya que Lunala es fantasma psíquico. El más indicado podría ser Suco. Lo movemos al primero. Porque creo que aguantaría casi todos los ataques. O todo, Por no decir que todo. Vale. Entonces, venga. Vamos a ir contra nuestro compañero Lebulilla previamente guardo. Sí, 228 horas, lo sé. Soy un enviciado. Pero nada, es que me quedo dormido jugando que en algunas ocasiones. No mientras grabo, obviamente. Mientras estoy en offline, subiendo niveles. Ahí vamos contra Lunala. ¡Es Lunala! ¡Vamos, Zuko! ¡Confío en ti! Voy a hacer lo que creo que es in... Que es inviable, ¿no? Que no va a pasar ni de coña Pero hay que intentarlo Vamos a usarle una Velos Ball a Lunala Que como entre, me parto de risa No, lo sabía Rayo Umbrio Uf, empezamos bien Con el super ataque de Lunala Izuko lo aguanta bastante bien, gracias a Dios suco eh, vas a usar directamente el poder Z con la hélice trepanadora. Uf, pulso noche. Ese lunala está que lo tira todo por la ventana. Venga, vamos, suco ¡Ataque! ¡Hélice trepanadora! Ah, espérate, que lo dije antes. ¡Hélice trepanadora! Ahora. Está comprobado que no se va a cargar a Lunala. Es más, le va a dejar con bastante vida. Más de la mitad, incluso a pesar de ser golpe crítico. Esto es inviable, pero bueno. Vamos a usar ahora... Joya de Luz. Eso usa masa cósmica, no pasa nada. Te vas a subir el ataque. <ríe> la defensa. ¡Mierda! <ríe> Así lo que va a pasar es que vaya a costar un poco más matarlo. Bueno, ya está en zona roja... Así que vamos a parar el ataque. Y vamos a la hora de las pokeballs. Vamos a usar una Ultra Ball. Veis para abajo a ver si funciona. No creo que entre la primera. Sería mucha suerte. Una. ¡Uy! Venga. Pulso Noche. Lo aguantará. Si sí, Zuko aguanta. Pero creo que Zuko no va a aguantar tanto tanto. Entonces vamos a usar una Hiper Potion. Bazuko. Se cura ahí 100 de vida. a tiene que seguir aguantando, ¿vale? Está, está feliz como unas castañuelas. Masa cósmica. Tú sigue ahí, no pasa nada. Qué pena que ninguno de mis Pokémon puede hacerlo dormir. Y vamos a usar... Que qué sé... Se... Especialmente indicado para capturar Pokémon evasivo. Mira, vamos a usar a Rapid Ball. Porque es muy evasivo. Entra, por favor. Uno. Dos. ¡Uy! ¿Bola Sombra? ¿De qué tipo de fantasma? Suco, aguanta, aguanta. Eh. No. Amigo Ball, no. Veloz Ball, no. Ultra Ball no. Turno Ball todavía no. Mm, no. A ver. Nivel bajo. Master Ball no. Vamos a dejarla ahí. No evoluciona con la Piedra Lunar, así que nada. Lujo Ball ni de coña. Nada. Venga, a Ultra Balls. Porque no quiero usar la Master Ball Porque soy un mantojaíso ¡Toma! He atrapado Lunala ¡Uy! ¿Qué nombre le pongo? ¡Uf! ¡Dios! Super Lunala! Dios, me he quedado un poquito... <coughs> Afórico Pero bueno Venga, venga Sí... ¿Sí? ¡Sí! ¿Quieres poner un moto Lunala? Pues sí, es que no queda otra. Lunala es género. Es decir, no tiene género. Eh... Dios, no tengo la página abierta. Bueno. A ver. Seguidores que conozca a los que todavía no le he puesto nombre en el newslog Va, vale, vale. Pues mira, si no me mata. ¡Uli! De Lunala Nuli, Nuli.. Uli, venga. Eres Lunala. Que Lunala es chico, ¿eh? Cosmos es chico. Así que Lunala es chico también. Eh, vamos a enviarlo a la, al PC. Porque mi equipo no va a hacer nada. Qué guay, con una Ultra Super Bowl. <coughs> Perdón por citoso. Y no lo corto. A ver. Lunala, que digo? Nebulilla, de ahora en adelante Sleepy Pintora será tu entrenador original, ¿sabes lo que es eso? Así es como se le llama a quien captura al Pokémon. Aunque no hubiera podido lograr nada, ya sería feliz solo por haberte llevado conmigo todo este tiempo. De ahora en adelante tendrás la oportunidad de recorrer el mundo en todo su esplendor de la mano de Sleepy Pintora. Combate contra poderosos Pokémon dando lo mejor de ti y déjate llevar por la emoción de los momentos compartidos con otros entrenadores. Estoy convencida de que Sly Pintora te va a mostrar todo aquello que deseas conocer. Sly Pintora, sé que serás capaz de hacer que, que alcance todo su potencial. ¡Cuento contigo! Yo ahora tengo que estar al lado de mi madre. Su estado me tiene preocupada. Oh, se acabó Pokémon Luna. Creo. Digo yo. bolilla. Pórtate bien y no trates de escapar de la Pokébola la primera, como hacías cuando estabas en mi bolsa. Por otra parte, ten en cuenta que te has vuelto muy fuerte. Procura no pasarte de la raya para evitar herir a los demás sin querer. Y nada. Te alargarte al otro mundo cuando te dé la gana. El de pintora se llevaría un buen disgusto. Si no, reprimenda que le está echando al Pokémon legendario. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Yo... Será mejor que me vaya. ¡Alola! Venga, alárgate ya, Lilia. Que me estás haciendo quedarme afónico perdido, jodía. ¿Termino el juego? No creo. ¡No creo que haya terminado! Ahora viene, Sol Galeo y me da pal pelo. Eh... Ostras. <ríe> Subir hasta aquí arriba siempre es un suplicio. Pero al menos la vista es incomparable. He venido porque te traigo un mensaje del profesor. Después de superar todas las pruebas y las grandes pruebas del recorrido insular, debes afrontar un último desafío. La mayor prueba de todas. Se trata de una ceremonia en la que debes vencer a, las cu a los cuatro cajuna uno tras otro. Pero este año va a ser un poco diferente porque, la prim porque por primera vez tenemos nuestra propia liga Pokémon aquí en Alola. Así que, andando chaval. Al pie del monte la, la canila, la anaquila, en una Ula. ¿Te acuerdas de dónde queda, no? Sí, hombre. El sitio ese que estaba cerrado por obra junto a la aldea Tapu. Pues eso. Que te prepares a conciencia, que él lo tiene todo listo y te estará esperando. Si quieres, te puedo acompañar hasta allí. ¿Qué me dices? Sí, compáñame, anda. Muy bien, vamos. Vamos a la liga Pokémon. Ahí estamos La aldea Tapu <coughs> No, me dejó justo ahí Primero grado Vamos a guardar Porque ya tengo a Lunala A Luli A Uli Vamos para aquí A ver si me he perdido algo No, vamos Ya no está esta gente Ya me deja... Vale, vale Yo pensaba que aquí se construía una casa o algo Bueno, primero que nada vamos a guardar los pokés <coughs> Perdón Y qué fuerte tengo ya Lunala Bueno, recapitulo Vamos, creo que por el capítulo 57 Por ahí, más o menos Sí, creo que está el 57 Entonces son muchos y vamos a ver los Pokémon que tengo. Mira, Lunala, Psíquico, Fantasma, Rayo, Umbrío, Maza Cósmica, Pulso Noche, Bola Sombra. <coughs> Perdón, Positoso. Y no lo corto. Pues nada. Mi equipo está, creo yo, bastante bien No me voy a volver loco. Y sí, yo creo que sí, que vámonos ya para la Liga Pokémon. ¿Para qué más dilaciones? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a tirar para arriba Venga Todo sea por la audiencia <risa> Nada, pues nada Vamos a empezar desde aquí Y vamos como unos 15 minutos Y vamos a ir averiguando cosas ¿Eh? ¡Uh! ¡Gladio! ¿Me toca pelear contra Gladio ya? ¿O qué? Te estaba esperando Quería darte las gracias, no olvidaré todo lo que has hecho por Lily y por mi madre. Gracias, lo digo de corazón. Está claro que no se, no se me da nada bien esto de decir lo que siento. Así que, ¿qué te parecería de echar un combate? La mejor manera que se me ocurre para demostrarte lo mucho que te aprecio y lo agradecido que estoy. <coughs> Dios, estoy fatal de la garganta. Pero esta vez sí que vas a ver lo que soy capaz tengo la pulsera Z que me dio el viejo Y pienso aprovecharla al máximo Dios mío Gladio con la pulsera Z Y con cero mm. A ver Gladio me desafía Saca Crobat Crobat John uh, ¡Qué guapo Veneno volador y Yo saco a Rosito El Wisiwasi en las canarias a ver... Contra veneno... Volador tengo muy poca cosa, ¿eh? Yo creo que de debería cambiar... A Carla... Que tiene psíquico... Así que vamos a luchar un poco con cabeza... Que estamos en la entrada del... Ostras... Estamos en la entrada de la, de, de la Liga de Pokémon y no me puedo permitir perder ninguno de mis Pokés. A Carla, aguanta. ¡Y cárgate ese Crobat! Exactamente. Así se hace Carla. Silvali. ¡Buf! Empezamos bien. Silvalli, ya no es código cero. Deduzco que no tenga ninguna tabla, así que vamos a meter a Eliwars. Veremos ahora la cresta del Silvalli. A ver de qué color es. Es roja. O sea, ahora mismo es tipo fuego. De todas maneras, no me voy a volver muy loco. Poder Z. Y ráfaga de monedora. <coughs> Dios, estoy fatal. <coughs> Yo, nada, estoy fatal de la garganta, ¿vale? Así que termino de grabar esto y ya no grabo más Ráfaga demoledora Y por favor, dime que te cargas al Silvali. ¡Bien! Era lo que yo pensaba que era lo más difícil de todo Alucario ¡Uf! a cero, Venga, Carla. Pues estoy entre lanzallamas y psíquico, lanzallamas. Hostias. La aguanta, voy a Chao, Lucario. El igual 61. sesenta hueva siniestro hielo. Vamos a usar a suco. ¿Por qué a Suco? Porque es tipo hielo. Aparte de siniestro. Y, y, y... Vamos a usar foco resplandor. Contra Weavile. Que esquiva el ataque Suco muy bien. Se carga el Weavile. Toma ya. ¡Chao, ladio! ¡Nos vimos! Buah, ¡No pasa nada! ¡Oh, está nevando! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Coño, se rió! Ese sí que es un buen equipo. Sin duda, un entrenador de tu nivel tiene que haber recorrido un camino largo y repleto de desafíos. Lilia está ahora cuidando de nuestra madre. Y me ha pedido que te diga una cosa. Quiere que sepas que para ella eres el mejor entrenador de todo el mundo. También me ha pedido que te dé esto. Oh, toma un elixir máximo. He pensado en revivir ya. <ríe> Yo creo que Tilo tampoco se queda corto. Sé que sigue, sigue entrenando sin parar. Mm. Si los dos seguís así, voy a tener que ponerme las pilas. Obviamente no es que vosotros y yo seamos buenos amigos. Pero la verdad es que no me caís mal de todo. Seguid así y buena suerte. Adiós, Gladio. Qué chico más majo. Ay, qué más majo. Voy a curar a los Pokémon enseguida. Bueno, todos curaditos y vamos a ir... ¡Para arriba! No, no, cura no, he no he guardado Me cago en la leche ¡Uh! Que no es la liga Cago en todo Yo pensaba que ya estábamos en la liga Y va a ser que no Que toca Pokémon de ruta qué Pokémon tocará Pero La verdad es que no tengo ni idea Vamos a ver qué Pokémon toca Y el Pokémon de ruta Es... Uh, un Sandriu Creo que ya tenía uno No, no, no tenía ninguno Así que es Sandriu Macho, al 44 Pokémon tipo hielo Muy guay, muy chulo Vamos a capturarlo Sí, señor para capturarlo vamos a usar una velo ball que suele ser muy muy efectiva. Y si tenemos al Pokémon de ruta, que no sé cómo lo voy a llamar. Pero primero tiene que entrar. ¡Entro! Perfecto, tengo a Sunstribo en los lados. Un Pokémon tipo hielo. ¿Qué puede ser que me venga bien? Venga. Eh, ya lo tenía capturado, pero offline. Para rellenar la Pokédex. Entonces, ¿vamos a ponerle un mote? Sí que sí. Y vamos a elegir el mote, para elegir el mote primero vamos a ver los seguidores. Bueno, el nombre un poco raro es IGZ23VPS1, pero lo vamos a llamar x x x Que lo enviamos para la cajita. La sí. Venga. Next. Y nada. Vamos a poder usar ya el repelente. Eh, aquí en bolsa. Que voy a usar un máximo repelente. O un super repelente. O repelente máximo. No me acuerdo cómo se llama. Repelente máximo creo que se llama. Repelente máximo. Y proseguimos. Acabo de ver brillar una célula de cigarde. Así que la pillamos. Y tú para adelante como los de Alicante, hijo mío. Este pintora tienes que llegar a lo más alto. Esto no es una nueva zona, ¿vale? Porque no ha salido el letrerito. Dos vertientes. Ah, vale. Aquí cogemos el rayo hielo una MT muy válida, por cierto, se habrán dado cuenta, no he comprado ninguna MT, es decir, todas las MT que me voy en que se pueden comprar, no las puedo utilizar en el nullo. Vamos a tirar por aquí a ver qué hay. Oh, qué guay. Aquí es donde se supone que tendríamos que evolucionar a Pokémon como Eevee para evolucionarlo en un en un magnífico Silvion. Silveon? No, Silveon no eh, Glacian Y creo que esto llega Al mismo sitio Si, sí, vamos a usar otra Estoy un pelín perdido Sí, creo que me, me fui por aquí Espérate Vale Me falta por investigar esta zona A ver si hay más objetos Oh sí! Toma un cristal que es el el el, el el el no me sale el cristal Z de hielo perfecto creo que me falta uno no a ver Sí, me falta uno que es el el volador creo que pero nada creo creo creo que sé dónde está Primero que nada vamos a tirar palondo para arriba A buscar por todos lados. Yo no encuentro nada, pero me da a mí en el hocico que aquí tengo que pelear, así que vamos a guardar. Llevamos 25 minutos y probablemente este sea, a lo mejor, el último combate. Primero aquí un objeto, un revivir máximo, sí, me hace súper falta una cosa tremenda. No vamos a usar ninguno más Porque me temo que aquí está La compa Me temo y vuelo el combate contra Tilo, ¿vale? Así que vamos a guardar un par de veces Porque soy muy desconfiado Y sí, me vuelo el combate contra Tilo por aquí cerquita A ver Bueno No un combate contra Tilo, pero mira, sí que hay un... Hola, señora ¿Tú no me das nada? No Oh señor, ¿usted no me da nada? ¿No me das nada? ¿Tú machan? <risa> ¡Chao! macha Macha tú <risa> En fin Nada, vamos a ver si hay algo dentro del... del... Del centro Pokémon interesante Para empezar este señor Me habla de no sé qué de estar a ah, mí A la porra ¿Y tú? Nada, este está haciéndole el compañía. El Starmie no me suelta. No suelta ni un trozo estrella ni nada. Nadita. A ver qué se puede comprar. Naita. es máximo. Eh, vamos a comprar.. Dos. Nos compro cuatro, si tengo quince. Perfecto. Pues nada. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. No quiero que se me haga muy largo el.. ¡Ay, qué guay! Yo buscándolo por todo el juego. <risa> y aquí es donde se, se usan. Donde está la señora que más se recordar los ataques según las escamas corazón que le dé a, a, a esa señora. Perfecto, pues llevo mmm, 200 y pico horas buscándola. Pues nada, yo creo que la vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, dele like. Si todavía no está suscrito, puede suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Alola a todos. Adiós.